Hola, me llamo Virginia desde Cáceres y en el apartado de Derechos Humanos y su Música he querido elegir la canción del grupo extremeño Tan Tan Go, titulada Espaldas mojadas. Hace referencia al artículo 6 de los Derechos Humanos, el cual afirma que toda persona tiene derecho a su reconocimiento jurídico allá en el país en el que esté. Esta canción fue un gran éxito en 1990. Y ayudó a visibilizar una situación eh, que ocurre día tras día, año tras año, en la frontera entre Estados Unidos y México. Más concretamente en el estado de California. Eh, en, en, entre ambos países hay, una, hay, un río, hay un río llamado el río Bravo. Este río, desde 1848, es oficialmente una frontera natural entre ambos países. Por lo tanto, las espaldas mojadas. Son, aquellos países, son, aquellos, eh, son aquellas personas que consiguen pasar ese río y entrar eh, a Estados Unidos. El término de espaldas mojadas es un término peyorativo que utilizan los norteamericanos para referirse a, la, a las personas latinoamericanas, en su gran mayoría mexicanas, y consiguen quedarse en Estados Unidos para vivir, para encontrar un trabajo y una vida mejor tal y como dice la canción, eh, que es muy sencilla y muy breve. Eh, afirma que deja un mundo atrás, deja su país, deja su familia, deja malos momentos, pero que va a buscar algo mejor, una vida mejor. Y aunque sepa que le llaman espaldas mojadas, eh, seguirá para adelante, aunque el metal acabe con su vida. Y aunque el metal acabe con su vida... Les recuerda a su gente que, que les quiere y que les recuerden por todo aquello que ha sido y que, que quería conseguir. Espero que os guste mucho esta canción. A mí me ha ayudado, bueno, en su momento me pareció curiosa. Y ahora que lo veo desde otro punto de vista, eh, me ha parecido interesante volver a, a rescatarla y desde el punto de vista de, de los derechos humanos. Espero que os guste. Gracias.